de Semana Santa de Telenor 2023, formación e información para toda la nación. En este momento me encuentro con la Cruz Roja Dominicana. Están con nosotros eh, como parte también importante. Eh, nos gustaría en esta tarde conocer cómo van los operativos, cómo se han incorporado a esos operativos y la, partici la participación activa de ese organismo de socorro. Así es, muchas gracias. Eh, mi nombre es Damián Rosario. Estamos aquí en representación de Cruz Roja Dominicana, eh, filial San Francisco de Macorís en este caso. ¿Y qué tengo que decir? Que desde la provincia de Duarte completa tenemos cobertura para brindarle a, lo, a los vacacionistas pues, eh, un, trayecto, un trayecto mucho más eh, seguro, digámoslo así. Eh, y tenemos alrededor de 98 eh, voluntarios trabajando activamente en 17 puntos de socorro aproximadamente, eh, pues brindando apoyo eh, a todo lo que, de una manera preventiva obviamente, y pues eh, en dado caso también de manera eh, activa, digámoslo así, en apoyo eh, o brindando eh, socorro en caso de emergencia. Aproximadamente cuántos voluntarios de la Cruz Roja están distribuidos en San Francisco de Macorís y otras demarcaciones aledañas de la provincia de Duarte. Bueno, tenemos voluntarios en toda la provincia de Duarte, desde Laguna Cristal, en la provincia de en la, en municipio de Villarriba, perdón. Municipio de Villarribas, tenemos voluntarios en Hostos, Castillo, Pimentel, Las Guaranas y aquí en San Francisco de Macorís, con un total de 98 voluntarios el día de hoy. Este operativo que inició ya hace algunos días eh, y forma parte de, de todo el entramado para preservar eh, vidas y demás, ¿entienden ustedes hasta esta hora de la tarde cómo pueden evaluar el montaje de este operativo y las labores que han realizado dentro de este operativo? Bueno, hasta el momento pues, se ha llevado a cabo de una manera eh, pacífica, tranquila, digámoslo así, porque el día de hoy, eh, reportado desde los puestos de socorro, eh, tenemos reportado un accidente de tránsito en el área de la carretera San Francisco-Nagua, donde estuvo lesionada pues, eh, una, una femenina que fue impactada por un vehículo, ella se dirigía en, en una motocicleta y pues fue impactada por ese vehículo y presentando múltiples laceraciones. Este fue socorrida por el personal de Cruz Roja Dominicana que se encontraba en el lugar, también personal de rescate el CURNE y personal de defensa civil que estamos trabajando en conjunto y pues fue trasladada por personal del el sistema de emergencia 911 hacia el hospital San Vicente de Pablo. Eh, cada año vemos que este grupo de jóvenes voluntarios eh, se desplaza hasta diferentes demarcaciones y que eh, sacrifica la, la etapa de las vacaciones, si bien podría decirse, para incorporarse a una labor voluntaria como es la de la Cruz Roja. Cuente usted pues a los televidentes la experiencia de este desprendimiento del asueto para dedicarlo a, a salvar vidas y a proteger a la población. Así es, eh, somos jóvenes eh, que prácticamente como usted dice nos desprendemos de tiempo que podríamos utilizar para eh, nuestro propio digamos, eh, para utilizarlo en, en el asueto, en las vacaciones que, que actuales verdad, pero lo utilizamos bajo el principio de humanidad y bajo el principio de voluntariado que rige nuestra institución para brindarlo a la población porque sentimos satisfacción al momento de brindar ayuda a otros ¿Me puede repetir cuántos aproximadamente voluntarios tienen ustedes ahora mismo en las calles en este operativo y hasta cuándo estarán en las calles? Ok. Eh, actualmente tenemos 98 voluntarios en la provincia de Duarte eh, distribuidos en 17 puntos de socorro y este... Vamos a estar obviamente hasta que finalice este periodo de asueto, o sea hasta el domingo eh, aproximadamente hasta las 6 de la tarde cuando se retire el operativo. Ahí tenemos imágenes de la participación de la Cruz Roja en el lanzamiento del de operativo de Semana Santa, la pasada semana de parte de las autoridades junto a otros organismos importantes de socorro. Qué bueno que tantos jóvenes se puedan dedicar a, a este servicio voluntario como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y demás para servir a nuestro país. Una exhortación porque apenas señores, Estamos en la etapa intermedia, diría yo, de este operativo de Semana Santa. ¿Por qué? Porque hoy Sábado Santo, todavía hay personas que es cuando están saliendo de sus hogares para desplazarse. Y mañana que es el retorno, porque no es lo mismo iniciar un Viernes Santo, que algunos se van jueves, algunos se van viernes, otros se van sábado a un domingo único para regresar, donde todos esos ciudadanos que han salido a las diferentes demarcaciones van a regresar a sus hogares para el lunes y irse a trabajar. Eh, ¿Qué han diseñado ustedes como aporte a los demás organismos de socorro para aportar al retorno de los vacacionistas, que creo que es la etapa más peligrosa del operativo de Semana Santa? Bueno, el, el retorno eh, hacia de los vacacionistas hacia sus distintos eh, lugares de o sea, a sus hogares. Exactamente. Pero, o sea, nosotros nos vamos a mantener en los puntos estratégicos de mayor flujo vehicular, obviamente, eh, de manera preventiva, pero obviamente acompañando eh, a las distintas institu instituciones que se encargan de lo que es el tránsito, como en el caso de, de DGC, que apoyaron también en lo que es el, el carreteo que se realiza eh, pues, al final de la de lo que es este asueto y que vemos ya que la ya lo han anunciado y ahorita él hacía referencia a esto ya lo vemos en las redes sociales de que harán el tradicional carreteo esto para controlar un poquito la velocidad de los conductores pero además para una forma de prevenir cualquier situación lamentablemente y lo he repetido durante toda la cobertura los accidentes de tránsito como que esta tarde van incrementando desde el mediodía en, en, hasta acá como que van incrementando los accidentes de tránsito lo mismo que las intoxicaciones alcohólicas todavía los ciudadanos no han creado conciencia la importancia del autodominio el cuerpo te dice ya basta y hay ciudadanos que continúan. es como se si dijera continúa continúa y llegan a la intoxicación por bebidas alcohólicas es totalmente preocupante bueno agradecer a la defensa, perdón, a la Cruz Roja. Señores, tengo una mezcla de organismos de socorro, porque diariamente han estado desfilando por acá los diferentes organismos de socorro y las autoridades. Eh, verdaderamente aprovechamos la ocasión para felicitarles. Eh, por ese desprendimiento que ustedes tienen y vamos a pedir a los chicos, a los camarógrafos, vamos a hacer una imagen a, a, a otros voluntarios que están con nosotros en el estudio y que son verdaderos héroes de servicio, porque están ahí al pie del cañón, de, como diría yo, desde el jueves, el mediodía que inició. Eh, el operativo de Semana Santa y hoy Sábado Santo todavía continúan ofreciendo este servicio desinteresado al país, a la ciudadanía, a toda esa gente que se ha desplazado, que se han desprendido para brindarle seguridad y garantizar sobre todo un feliz retorno a sus hogares. Recuerden que hoy es Sábado Santo y usted mañana no va a resucitar. De manera que hacemos el llamado nuevamente a la cordura, a la paciencia, al disfrute sano, porque todavía continúo recibiendo de reportes de, de, desde las terrenas que hay gente que amaneció en la calle y que todavía sigue en la calle. Y vemos, vemos que hay fiesta aquí, fiesta allá en Puerto Plata que ya se ha activado, tarimas aquí, tarimas allá, el alcohol aquí, el alcohol allá, y ya ustedes mañana verán, eh, ojalá no sean consecuencias mayores. Señores, gracias nuevamente a la Cruz Roca Dominicana por acompañarnos en esta entrevista central de esta cobertura Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación. Yo voy al set principal con mis compañeros Miguel Montilla y Elvis Castro.